No, en Estados Unidos ya está la viruela del nuevo. ¿En serio? Sí. No, la vacuna es la banana. <ríe> no, pues.